Hemos venido trabajando en algo que va a llamarse Iphone for Life ¿Sí? Ya más o menos ustedes están imaginando de lo que se trata Pero va a ser una excelente noticia ¿Les, les anticipo algo? ¿Sí? Perfecto, bueno, mejor, todo acá, ah, vamos a anticipar ¿Sí, Ingrid? ¿Sí? ¿Sí? Fíjense nada más, pasan 24 meses y ustedes van a poder tener la facilidad de cambiar ese teléfono por el modelo más reciente y también van a tener ese descuento. Ustedes van a poder tener financiamiento durante esos 24 meses, o sea, no necesitan pagarlo de entrada. Así que bueno, yo ya vi caras muy felices, ¿sí? bueno, ya vi caras muy felices. <risa>